Entonces, eh, yo en, en esos capítulos que dan las del partido, el partido de primera persona, ahí se ve por un, por un lado por un poco esa diversión, pero ahora la, la dirección que hay. En el futuro, ¿Esto lo relacionado con la, la diversión que hace a A ver, eh, el grupo ha cambiado, yo creo que básicamente en una cosa, y por eso hay tanta.. Ha crecido tanto el tema de la escuela, ¿no? Nosotros, antes, las madres eran casi el enemigo del rugby. Porque, como pegábamos los co que nos pegábamos, pues las madres estaban preocupadas y dijo, juega otra cosa. Ahora, las madres son las embajadoras del rugby. Porque muchos niños llegan de otros deportes en los que es que es muy gordito para jugar al fútbol no es alto para jugar al baloncesto Señora, tráigalo aquí, y va a jugar seguro. Da igual que seas alto, corto, lento, rápido, tienes una posición en el campo y vas a jugar, te vas a divertir y no vas a hacer nada. Ese niño se siente eh, realizado personalmente porque ya se le tiene en cuenta, está pasando mucho en todas las escuelas. Y su madre ve que el niño está feliz. Y hemos ganado una directora comercial impresionante. La madre del crío que sale a decirle a todas las madres del colegio llevar al, al rugby que es mucho mejor, que no se escucha la barbaridad de que se escuchan en un fútbol en las gradas de, de infantil que es una cosa pero lamentable. Y cuando vienen, buen ambiente Y luego ya se encima en el tercer tiempo, comparten tortilla, con los padres deben de contrario, se toman una cerveza Y, y dicen, joder, y esto no, no lo habían contado. Y yo creo que a, a ese nivel estamos ganando la complicidad de las madres y de los padres y el del niño es muy fácil el niño en, en edad infantil y hasta casi adulta está creciendo y, y el rugby sí, como elemento sí, como digo, maravilloso le permite desarrollarse, dedicar toda la adrenalina del mundo, testosterona toda la que quiera y él va, va ganando autoestima en, en el rugby porque va ganando protagonismo ahí lo hace mejor pero tiene un O si quieres saber, porque lo has comentado varias veces, ha hablado de, de Valladolid, que en esto del rugby es una rara ¿no? ¿Por qué crees que, que una ciudad mediana como Valladolid, el rugby tiene el peso suficiente con dos equipos importantes y con una afición también importante? Bueno, Valladolid recuerda dos cosas muy importantes para mí. Una, que en, en Valladolid el rugby empezó en los colegios, no en las universidades. Y eso no ha pasado en el resto de sitios. El, el único sitio donde he empezado en el colegio, por así decirlo, es en, en Madrid, en Cisneros, eh, pero es un colegio que es universitario, bueno, por lo bueno. cual eh, empezó en el colegio eh, con El Salvador y luego ha tenido la suerte de que haya otro club con lo cual se ha generado una rivalidad dentro de la ciudad, Hay, eh, que además a nivel de escuela es muy buena porque permite que los niños tengan siempre un rival con el que jugar. Eh, aquí el problema que tendrá Mila Seguro es que sus niños tienen que jugar con alguien y aquí no habrá otro equipo del que salir a jugar fuera. Valladolid tiene dos equipos de primer nivel y juegan entre ellos eh, esa competencia divertida que hay desde abajo hasta arriba arriba se lleva al máximo nivel porque las finales de la liga suelen ser entre los dos equipos de mayor y luego Valladolid tiene otra cosa muy para mí muy importante, que es que tiene cultura polideportiva. Afortunadamente para el resto de deportes, el fútbol de Valladolid, eh, que es fútbol, primera división, no ha sido un deporte invasor, porque no han ganado, eh, normalmente es un equipo que ha sido un ascensor, de subir y bajar, eh, y sin embargo los que han ganado han sido los deportes de polideportivo. Ellos han tenido al Fórum de Sabón y otra gente ganando partidos, peleando por liga y jugando en Europa, han tenido el balonmano menor Oscar Astor, que ha llegado a ganar en la segunda competición europea, eh, y tienen el rugby que gana ligas y copas todos los años, entonces, por ese lado, eh, los medios y aquí me hecho yo la culpa, o nos yo la culpa, eh, en el resto de sitios dan 10 páginas al fútbol y dos al resto de deportes, y en Valladolid tú coges el norte de Castilla, o el día de Valladolid, y hay cuatro páginas fáciles de polideportismo, de, de, de, de lo que sea, de baloncesto, de balonmano y de rugby. Entonces, eh, está mucho más extendido eh, o normalizado el rugby como deporte de primer nivel y los niños juegan al rugby. Hay muchos niños que juegan al rugby en vez de jugar al fútbol. Y luego además han hecho una cosa muy buena, que es que hay muy buena sintonía entre todos. Eh, eh, hay una especie de embajadores que es el capitán del equipo de balonmano, el capitán del equipo de baloncesto, el capitán del equipo de fútbol y los capitanes de los dos equipos de rugby que se, que se dejan ver mucho por los otros. Si el sábado juega, el, por ejemplo, el Valladolid en fútbol, con el Sevilla y no juegan los, los equipos de polígono porque juegan en el domingo, aparecen todos en el palco de Zorrilla juntos. Y al revés. Yo he visto mucho a Borja Fernández, capitán del equipo de fútbol durante años, lo he visto siempre en el Pepe Rojo, y luego tienen un alcalde que también le gusta el rugby, porque jugar rugby en el colegio, en El Salvador, y eso ayuda. Ayuda porque él quiere también dar el diseño rugby. Pero creo que la clave es que es el colegio y tienen naturalizado que el rugby es un deporte más como otro cualquiera.